entre Valencia y Aragón. Esto es lo que pasa cuando paras a media ruta días, viernes 25 de junio, creo que es, 9 de la mañana, 9 y 20, hemos salido a las 9, nos hemos levantado a las 6 y media, he dormido perfectamente, ha hecho un poquito de rasca, pero con la térmica no lo he notado, hoy ha levantado el día, han desaparecido las nubes, y después de 112 kilómetros, ciento y poco más 10 kilómetros de dar vuelta para buscar cobijo en Sarreón hoy nos quedan 105 según el track de la ruta y 95 según maps no sé quién tendrá más uep, uep. bache bache esto de manejar la bici con una mano he hecho un y cargado bueno tampoco muy cargado esperan 95 kilómetros, 105 kilómetros según la, el track de la ruta, de ojos verdes, de ojos negros, perdón, y unos, todo llano, todo llano, bajada, espectaculares vistas, algún repecho vendrá, supongo, así que calculo en unas 5 horas llegar para comer en Sagunto, bueno, un poquito antes, en Chile. Y así disfrutamos de la panorámica y de sus gentes. Así que yo creo que a las 3 podemos llegar a Sagunto. Y como hasta el domingo por lo menos no está el billete de vuelta, podemos bajar hasta Valencia a conquistar la ciudad y hacer un poco el iri turista. Así que nada, vamos a darle y a tope. 6 y media de la tarde, aproximadamente, entrando en Valencia por la vía Churra, tras dejar finalmente la Nacional desde Gillette hasta el desvío de la calle Giria, por la vía de servicio. Tras un intento fallido de ir por lo más épico, pero bonito, a través del Santuario del Espíritu Santo en Gillette, pero como había una barrera bajada cerrando el paso, con el rompepiernas y y el desgaste acumulado no he querido arriesgarme dadas las horas que son y las intenciones de coronar valencia la verdad no puedo quejarme ha sido un día apasionantemente productivo cultural y deportivo como a mí me gustan para explorar nuevas rutas y retos quizá un poco flipado teniendo en cuenta la cantidad de paisajes por ver pero como siempre digo hay que dejar algo para volver la próxima vez el tiempo se me echó en... el tiempo se me echó un poco encima o calculé mal las distancias Aparte del pequeño recálculo en Gérica y los pertinentes descansos debido a las altas temperaturas. Nada que un pilón no haga bajar la temperatura. Finalmente hemos cumplido el reto y los tramos. Tanto el primer día hasta Sarrión y el segundo llegando a Valencia. Que para no variar he tardado más en encontrar el alojamiento dando vueltas por los carriles bici que en, que en llegar a Valencia a pesar de la kilometrada. Aunque decir que Valencia es un paraíso biker, tiene muy bien montado el tema de los carriles bici, se nota que hay devoción biker en el Levante. Así que esta noche a cenar bien, visitar un poco la ciudad y a descansar para el regreso, que hoy es un día de los que el trasero sale ardiendo y en donde se nota las patas fuertes y sobre todo la cabeza en su sitio que sabe tirar del carro para llegar a meta. ¡Vamos allá!